Una actitud puede matar las ganas de luchar por alguien. Es impresionante cómo una actitud puede desilusionar incluso al más enamorado. Hola, les saluda Ricardo Niño. Sean bienvenidos nuevamente a Abilifers. A veces... No lo notamos, pero un buen gesto y o una mala actitud puede desilusionar incluso a la persona más enamorada. Y tal vez dirán que esto es cosa de sensibles, pero en realidad no. Quería luchar por ti. De verdad tenía muchos planes para nosotros, pero lamentablemente con tu actitud me diste a entender que mi atención y el amor que sentía por ti te valían no puedo creer que dejé todo por ti y pensaba continuar en esas el amor me tenía cegado pero no lo podía evitar durante el tiempo que pasé a tu lado fui feliz pero al parecer tú no lo eras tanto y lo digo con certeza, tus actitudes decían lo contrario. Me lastima ver cómo mi sufrimiento no te duele. No entiendo por qué te comportas tan indiferente conmigo. Yo solo quería darte lo mejor de mí. Y digo quería porque entendí que en realidad no lo mereces. No sé por qué llegué a creer que incluso compartíamos una misma vida, pero entendí que en realidad somos muy distintos. Yo con ganas de querer a alguien y tú, bueno, solo pensando en ti. No te reprocho eso. Lo que de verdad me molesta es que no me hayas aclarado tus intenciones desde un principio. Me molesta que hayas jugado así con mis sentimientos. Porque lo hiciste. Y lo hiciste una y otra vez. Pero como estaba enamorado no lo quise ver. No puedo negar que aún me siento cosas por ti. Pero aún... Te digo, las voy a superar. Haré lo mismo que tú. Me dedicaré solo a mí. Te sorprenderás al ver la actitud tan egoísta que tomaré. Así como te comportaste conmigo. Sin duda, lo mejor que podemos hacer es alejarnos. Bueno, tal vez la actitud de igual egoísta o egoísmo no sea la mejor, pero el pensar un poco más en nosotros no estaría mal. Si luego de tantas conversaciones, o al menos el intento de estas no es suficiente para solucionar los problemas, alejarnos es lo ideal, especialmente para no caer en ese abismo de incertidumbre. Tal vez. Esa mala actitud fue necesaria para darnos cuenta que estábamos perdiendo la noción de quiénes somos. Tal vez, porque la verdad, por algo ocurren las cosas. Todo está escrito y es probable esa actitud haya sido la última de una página que seguramente fue arrancada. Y es normal dudar, porque está claro que el sentimiento aún está crudo y las dudas llegarán y no se irán al menos no por un buen rato por lo general cuando nos enamoramos lo hacemos con la idea de permitirle a esa persona estar en nuestra vida para juntos intentar algo nuevo y duradero y especialmente esto último pero nadie se imagina que la otra persona tomará una actitud tan desgarradora y tal vez les parezca exagerado pero es así una actitud puede destrozar un corazón ¿Y qué hace un corazón cuando se siente destrozado? ¿Derrotado? Lamentablemente puede hacer lo que sea. Entre ellas caer en una depresión terrible. No digo que debamos estar preparados ante alguna decepción amorosa. Pero llevar nuestra armadura cuando decidimos enfrentarnos a una guerra. No estaría de más. A veces lo mejor es alejarse. Sin darnos cuenta, vamos perdiendo poco a poco nuestra sonrisa. Vamos perdiendo poco a poco nuestra idea de amor. Vamos perdiendo poco a poco nuestro deseo de seguir. Y nos vamos acercando más y más al abismo. A ese pozo del cual no vemos salida. Una mala actitud puede cambiar incluso nuestra forma de ver la vida. De hecho, puede tornarla de color gris. Y nos volvemos miserables. Debemos entender que no nos alejamos de esa persona porque buscamos que nuestra vida sea siempre de hermosos colores. Porque nada es perfecto en este mundo. Nos alejamos porque hay cosas que él, ella, hacen que no son buenas. Y que no deben tener cabidad en una relación. Debemos entender que toda relación puede tener altos y bajos. Que un día podemos estar tocando el cielo... Y el otro estar llorando por algo que no entendemos. Pero no podemos ignorar que si las palabras y los silencios son generados por actos negativos. Lamentablemente no podemos continuar ahí. Cuando damos pie a una relación, lo hacemos porque conseguimos en la otra persona algo que al parecer nos hace falta. Aunque no debemos pensar así. Igual creemos que la otra persona es nuestra mitad. Por un momento nos sentimos también a su lado que nos alejamos del mundo, pero es lamentable ver cómo cada recuerdo bonito comienza a desvanecerse con cada una de las palabras que salen de su boca, palabras que llegan al corazón y no de forma positiva, no, claro que no, llegan de una manera tan horrible que nos destruyen desde adentro, siendo esta una de las cicatrices más dolorosas de curar. la verdad es mejor alejarnos y conservar algún recuerdo bonito que hacerlo pensando que estuvimos con la peor persona de este mundo aún en el proceso de alejamiento seguramente pensarás que no puedes imaginar vivir sin esa persona que nada será igual y ese pensar no está bien Nada bien No puedes imaginarte una vida sin alguien No puedes limitar tu felicidad al lado de alguien No te mereces eso De verdad que no Si te duele la actitud que esa persona tomó es porque aún tiene sentimientos encontrados ¿Y sabes algo? <risa> Son hermosos El problema es que sé que los quieres dejar A alguien que no te valora a alguien que los toma como si no fueran nada. Amigo. Amiga. Piensa un poco más en ti. Por favor, piensa en ti. En tu bienestar. En tu vida. Y no te atrevas a echarte la culpa. Por algo que está pasando. Nada de esto es tu culpa. Y tampoco digo que sea de esa persona para que le recrimines. No. Las cosas ocurren. Son cosas que no pueden evitarse porque simplemente está escrito que debes alejarte y continuar tu camino continuar hasta encontrar a alguien que te valore y demuestre que sí te merece muchas gracias querido querido amiga por haber llegado hasta este punto del video por haber llegado hasta el final me complace bastante que estés acá junto a mí. Me hace bastante feliz. Me motiva para a diario seguir creciendo. A diario seguir trayendo esta especie de contenido que estoy seguro que les encanta. Por favor, querido, querida amiga, déjame en los comentarios un emoji con una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final del video y te está gustando este video. Y que bueno, te está encantando todo esto que te estoy trayendo. Adicionalmente te quiero pedir que me regales un buen like y que te suscribas a este canal. Y actives la campanita de notificaciones para que así te avise cada que suba algún video. Muchas gracias. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.